Estamos ya casi terminando el seminario y voy a dar paso a la última persona que va a intervenir y que va a extraer las, eh, las conclusiones eh, de todo lo que hasta aquí se ha expuesto. Es Víctor García Ordaz, que es el coordinador de nuestro grupo de empleo en, AP, en EAP en España y vocal de su comisión permanente. En cualquier caso, quiero destacar datos más de su amplísima trayectoria en temas sociales. Es secretario de EAP, de EAP en Asturias, presidente de la mesa del, sector, del tercer sector del Principado y desde AFE, 20 años director de la Fundación Secretariado Gitano también en Asturias. Víctor, bienvenido cuando quieras. Buenos días eh, a todos y a todas. ¿Se oye bien? Sí. sí. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos y a todas las personas que habéis participado ¿no? de una manera u otra en este primer seminario ¿no? organizado desde el Grupo de Empleo de APE en España. Agradeceros también a todas las personas que lo hemos hecho, que lo habéis hecho posible y también a la Secretaría Técnica ¿no? y bueno, todas las aportaciones de las personas expertas. Es muy difícil sacar unas conclusiones porque bueno, esto no es ni un Congreso ni ha sido un foro participativo con profundidad para recoger ¿no? la participación de cerca de 100 personas. Eh, el medio y la herramienta no nos permitía que de las 140 inscripciones todas pudieran estar en este mismo espacio telemático. ¿no? Entonces, no obstante, yo creo que recogeremos en un resumen todo lo que han sido las desde la apertura a las tres mesas de debate, ¿no? porque yo creo que puede ser un referente también todas las ideas fuerza que aquí se han planteado, que yo he intentado recoger desde el inicio hasta el final, algunas cuestiones que en las que debemos seguir avanzando y, y profundizando. ¿no? En, una, en la parte de la apertura quiero destacar ¿no? que se sitúa que independientemente que hubiera, ¿no? y así lo situó el presidente de APN España, Carlos Usía, una estrategia 2020 desde Europa ¿no? para la reducción, como sabéis, ¿no? del de, de, abandono prematuro y de la no y hubo un aumento en la, en la titulación de, de los ciudadanos y ciudadanas, a pesar de diez años de desarrollo de esa medida de desorientación, igual que otras, como de la reducción de las tasas de pobreza, pues esas reducciones no han sido significativas y en algunos casos pues, la, los datos de, de pobreza o los datos de baja cualificación o de abandono prematuro del sistema educativo, pues en algunos países miembros, eh, en el global. Um, han aumentado. ¿no? Destacar también desde las dos aperturas, tanto de Carlos Susías como de Clara Sanz, la importancia de la formación profesional para la inserción sociolaboral de las personas y cómo se debe de, el foco debe de estar en cada persona, ¿no? partiendo de, de las situaciones de, de desigualdad o con las necesidades educativas especiales que, que plantean los diferentes grupos de personas que estamos atendiendo desde las organizaciones sociales y que están alejadas muchas veces y por lo general ante esa realidad de, de desigualdad de, del empleo y de la cualificación que, que así lo, lo permita. ¿no? Se destaca, creo, como un referente y un marco el, el Plan Nacional para la Consolidación y la modernización de la formación profesional. Eh, Habrá dotación económica, era una de las dudas que, que se planteaba en la tercera mesa, pero bueno al parecer sí, desde lo que plantea el Ministerio, va a haber una dotación económica para el 2020 y en todo el proceso. Eh, otro elemento fuerza es la ley de la formación profesional, asociada al sistema de las cualificaciones profesionales, ¿no? es decir, ahora mismo ya hace años se habían en algunas comunidades autónomas eh, unificado los tres subsistemas, después con la modificación se han planteado pues, los dos sistemas de la formación profesional arreglada y la, y la profesional, ¿no? la ocupacional, y en ese sentido... Eh, esa asociación va a suponer también unificar criterios y es un reto, ¿no? porque se debe de, de desarrollar y después también el componente territorial de las diferentes comunidades autónomas con todos los agentes implicados en el desarrollo de la formación profesional. Eh, todos los centros, la red de centros de la formación profesional que están vinculados a los servicios públicos de empleo, también a las, a las empresas a las organizaciones sociales, ¿no? porque se plantea, compartimos objetivos y en ese sentido tendremos que seguir pues, avanzando y se plantea que debe de haber un espacio de reflexión en la parte que, que nos implica a las organizaciones del tercer sector, que cada vez estamos también más cohesionadas, pero en sí el sistema de la formación profesional también se tiene que cohesionar con todos los agentes clave. y con todos los protagonismos, yo ¿no? creo que desde el tercer sector y tal como se plantea y lo planteó la secretaria para la formación profesional, es un espacio de participación pero nunca se va a sustituir, creo vamos, es evidente a la, a la mesa de concertación o a todo el, de, el diálogo social que estable, está establecido con los agentes sociales la cosa es cómo desde el tercer sector también nos podemos incorporar, ¿no? aunque tengamos espacios de interlocución y de participación con, con el Gobierno de España y con algunas comunidades autónomas, es importante que específicamente esto se aborde también con las administraciones implicadas, que en este caso sería el Ministerio de Educación y el Servicio Estatal del Empleo, ¿no? Es una gran oportunidad. En este momento se plantea gran oportunidad de país, así lo planteaba la secretaria de la formación profesional. Y en ese sentido, bueno, pues eh, tenemos el reto por delante. En el panel 1, en análisis y perspectivas de la, de la formación profesional, también ha sido muy interesante ¿no? y algunas ideas fuerzas que planteaba el director Gerardo. Gutiérrez Ardói, ¿no? En relación, bueno, pues es un momento clave, es decir, el, la COVID-19 y el escudo social por parte de todas las alternativas y propuestas de adaptación que se ha tenido que hacer desde este organismo. Y aquí se habla de futuro de varias convocatorias en relación a la adquisición de las competencias digitales. En este terreno también desde las diferentes mesas creo que hemos abordado eh, todos los temas relacionados con la brecha digital. Se hablaba también de una de las actividades esenciales en el desarrollo económico de España que es el turismo con un relanzamiento también para la formación y después también de otro eje que es la formación con compromiso de contratación. ¿no? La importancia también de la vinculación, en ese sentido también se planteaba el compromiso de las de las empresas ¿no? como agentes claves para la, la inserción laboral. ¿no? Siempre se ha puesto en valor el plan formativo desde el Servicio Estatal de Empleo de la Formación Dual. Con eso, ese modelo también cómo se traslada y se apoya desde el ámbito de la Unión Europea se pone como referencia a las escuelas-taller en el desarrollo de lo que pueden ser los programas de formación ocupacional alternativos, pero se debe de centrar la formación dual más en aquella vinculada con la asociación y las prácticas con las empresas desde diferentes modalidades. ¿no? En ese sentido, es en ese compromiso con las empresas se debe de avanzar en la mesa de diálogo civil, así se planteó, ¿no? y después de cara... También a la, a la Comisión Europea, ¿no? se plantea el Observatorio de Cualificaciones que está vinculado a esta Administración, que ha sido una buena práctica inspiradora para la Comisión Europea, como agente clave y de, de referencia en lo que es la adaptación del sistema de la formación profesional y de las necesidades eh, formativas ocupacionales, ¿no? que den respuesta. A la, a la demanda de los sectores empresariales y de la, de la generación de empleo. Eh, de Juan Carlos Morales, de UGT, también como ideas importantes, pues, eh, decía que había sido y lo valoraba como positivo el avance de la unificación de los dos sistemas de la formación profesional y de abordar la integralidad en la intervención de la formación para el empleo. Se puso mucho peso, insistió, pero también lo había puesto el director del Servicio Estatal de Empleo y también más intervinientes, también Virginia Carcedo, relacionado con los itinerarios de acompañamiento y la función de los profesionales en la orientación y el acompañamiento laboral. ¿no? Es una figura que se debe de potenciar, que se debe de actualizar y esos programas también se deben de de desarrollar. ¿no? Eh, Virginia eh, situaba también eh, la importancia de la cohesión social y del desarrollo social, ¿no? y, aunque también lo situó Juan Carlos Morales relacionado con, con el desarrollo de las agendas públicas, eh, tuvieran en cuenta el desarrollo de de las políticas eh, activas de empleo en los diferentes espacios territoriales y aquí teniendo en cuenta la, la intervención, como insistía Virginia, de las experiencias ya de buenas prácticas y de desarrollo de más de 20 años desde el tercer sector de las organizaciones dando respuesta a las problemáticas de los colectivos con especiales dificultades. ¿no? Cómo también el modelo normativo ¿no? debe de, de adaptarse a... ...a las nuevas realidades ¿no? y contemplar e integrar todas esas experiencias que ahora navegan en, en, un, en un limbo. ¿no? Se, también se sitúa como una experiencia positiva la diversidad de fuentes de, de financiación y que también debe de haber una mayor colaboración y cohesión desde el tercer sector con partenariados públicos y privados ¿no? para lanzar propuestas de continuidad y de avance. ¿no? Ya insiste también en las dificultades especiales ¿no? de, de muchísimas personas, de muchos grupos de personas que, que tienen grandes barreras y cómo se deben de, de adaptar y romper eh, esas eh, de cara a las personas que, que viven, que tienen discapacidad, puedan puedan superarse y se puedan plantear eh, modelos adaptados y herramientas adaptadas y herramientas adaptadas no sé qué pasa si es, alguien tiene activado el micro herramientas adaptadas también para las personas con discapacidad en relación a esas herramientas digitales que muchas veces no, no lo contemplan ¿no? De los niveles de, de accesibilidad en la mesa 2 eh, en relación a a la valoración de las experiencias que venimos desarrollando, pues han sido también muy importantes las, las aportaciones que, que se han hecho desde la Universidad de Oviedo San Fabián con el estudio ¿no? de, de 11 proyectos a través de 11 entidades de Asturias y Cantabria ¿no? eh, relacionados como cómo es el reenganche y lo que ha supuesto para el aprendizaje de personas que habían abandonado el sistema educativo, lo que supuso su motivación, su autoconfianza, autoconfianza y su inclusión sociolaboral, ¿no? que son prácticas ah, de formación profesional muy adaptadas, que están siendo una alternativa y un referente y que desde las conclusiones que sacan del estudio son aprendizajes también que se pueden trasladar a la formación Reglada, ¿no? Y a los centros educativos dependientes de las administraciones públicas. Por eso se, se ponían en valor en el estudio en cuanto supone de transformación también y todo ese aporte de resiliencia, de protagonismo de las personas que, que se incorporan a estos proyectos y en sí también por lo que suponen de transformación a, para las metodologías, para las didácticas, para la conexión ¿no? con las desventajas que, que sufren muchos jóvenes, ¿no? Coceder situaba su gran desarrollo también territorial en el ámbito rural, desde la situación de, de despoblación, de falta de recursos, de desventaja con respecto bueno, pues a, a los grandes núcleos, ¿no? a, a toda la parte urbana, ¿no?, situó como Dificultades, pues la poca correlación entre la oferta y demanda en el medio rural, la escasa oferta formativa. Eh, después, como un gran componente también desde COCEDER, la innovación social con metodologías para la inserción sociolaboral que respondan a las dificultades del ámbito rural. Y destacaría, bueno, pues lo que situaba en cuanto a las competencias, la orientación, la capacitación, el empleo, el desarrollo, el emprendimiento y la repoblación ¿no? como ejes importantes. También como retos pues toda la brecha digital ¿eh? en este espacio geográfico, adecuar la cualificación al territorio, la adaptación a los puestos de trabajo, la intermediación como antes comentábamos, relacionada con el acompañamiento laboral ¿no? y después eh, las metodologías en ese sentido vinculadas a, a los itinerarios, a la, a la metodología adaptada ¿no? a las personas. Después la Federación Estatal de Empresas de Inserción, ¿no? aquí su participante ¿no? eh, en ese sentido. Eh, ha hecha, planteó toda la eh, transposición que está pendiente de la ley de empresas de inserción del 2007 relacionadas con la certificación de la formación adquirida en el puesto de trabajo después de los itinerarios y de los contratos de inserción laboral en estas empresas. a pesar En estos 13 años pues, no se ha desarrollado eh, lo que es la la homologación y, más que nada, el reconocimiento por parte de la administración pública a través de, pues de la administración competente, que en este caso sería el Servicio Estatal de Empleo, el ministerio vinculado pues, a todo lo relacionado con la formación profesional. Esto está, aunque existe una propuesta por parte de la Federación de Empresas de Inserción, está sin desarrollar y existe y nos plantean una guía ya elaborada por todas las asociaciones empresariales de carácter autonómico con las experiencias acumuladas ¿no? y la buena práctica de Arey en Aragón, con lo cual es un punto de partida también para avanzar en el reconocimiento de la certificación eh, profesional de, de las personas que tienen contratos de inserción, que son muchísimas en estos 13 años. ¿no? Lo que pasa que que bueno, también aquí hay que constatar y así se planteó como un dato significativo que 11 millones de personas en activo no disponen de cualificación reconocida a través de certificación, sino simplemente a través de su experiencia laboral. ¿no? Y en este último panel, en el panel 3, también ha sido muy enriquecedor. Se insiste y es el punto de partida ¿no? que sitúa, uh, y ha situado muy bien eh, Marisa, ¿no? en el sentido de todas las dificultades de los grupos eh, vulnerables o en situación de exclusión social que estamos atendiendo desde las organizaciones sociales, desde el tercer sector, para dar respuesta a, a esa desigualdad. ¿no? Es decir, existen unos factores sociales y eh, existen también desventajas relacionadas con con las competencias profesionales, tanto las actitudinales como las parte de, de las cualificaciones profesionales. ¿no? En ese sentido, desde ese punto de partida es necesario avanzar y esa experiencia de muchísimos años está navegando a veces en un, en un marco o en un limbo de no reconocimiento porque es una formación profesional muy adaptada, que no está dentro de los sistemas o las planificaciones establecidas, por eso se debe revisar para, para incorporar y su reconocimiento. Y después, así lo situó Alfredo, desde eh, todo el sistema relacionado con las prácticas no laborales, cómo se deben reconocer esas prácticas formativas en el puesto de trabajo. Estamos eh, también... Siendo innovadores y vinculando y ahí se ha puesto también por parte de tanto de, de Alfredo ¿no? como de, de Juan Carlos, ¿no? se pone en valor la vinculación con las empresas, ¿no? las alianzas ¿no? y los convenios para poder desarrollar también proyectos adaptados que permitan la incorporación al mercado de trabajo a través de la formación en el puesto de trabajo y desarrollar esa parte de práctica como complemento a la formación teórica de estos proyectos. ¿no? Es muy importante lo que eh, se sitúa ¿no? desde Comisiones Obreras, Lola Santillana yo creo que ha sido muy certera ¿no? y de hecho hay que prever ¿no? y aunque valora la formación profesional dual, se contemplan que hay diferentes modelos que se debe de proteger a todas las personas y dar una garantía no en relacionado con el desarrollo de estas prácticas desde el marco jurídico ¿no? y desde también se sitúa el reconocimiento y que aunque hay unas legislaciones hay todas unas prácticas en empresas que no están reguladas ¿no? que son prácticas no laborales no eh, vinculadas a programas curriculares, desde la formación profesional, tanto reglada como la ocupacional, pero que se están desarrollando con diferentes diversidades de, de modelos, con lo cual también se debe de avanzar en, esa, en ese reconocimiento. ¿no? Se habla y se plantea en esta mesa la reforma de las políticas activas de empleo ¿no? y, en ese sentido, también se está en un momento para el debate. Y hubo en, una, en esta mesa, bueno, pues ya para finalizar, ¿no?, cuál debe de ser el espacio de interlocución del tercer sector, ¿no? Y que no debe en ningún momento sustituir a la mesa de concertación y al diálogo social que se establece con los agentes sociales, pero sí se sitúa como al principio, ¿no?, la necesidad. De una, de una apertura. ¿no? Aquí se brinda desde la COE, ¿no? y Juan Carlos lo situó, para recoger las demandas del tercer sector a través de esos espacios, pero bueno, el tercer sector también demanda que tenga sus espacios propios, lo que creemos desde el grupo de, de trabajo, ¿no? ya para finalizar, porque por el tiempo, ¿no? y, y he sido muy extenso, aunque he dejado muchísimas ideas fuerza, supongo, en el tintero, Sí, yo creo que abrimos una agenda ¿no? y por eso yo creo que para los participantes, ¿no? eh, Lola, Juan Carlos ¿no? y también desde UGT, que creo que ahora no, no está en este momento ¿no? Juan Carlos Morales, eh, eh, creo que debemos abrir una agenda de seguir profundizando y avanzando ¿no? eh, en esas debilidades, ¿no? precisamente para dar respuesta, porque creo que el objetivo lo compartimos, que es la atención a las personas que que viven las desigualdades a ¿no? las personas que están en situación de exclusión social y de, vulner y de vulnerabilidad ¿no? que hay, una, hay una oportunidad ¿no? que desde las organizaciones, desde APN España y desde este grupo de trabajo estamos recogiendo muchísimas experiencias de ámbito territorial, que tenemos muchas alianzas con los servicios públicos de empleo pues también autonómicos, con muchas empresas ¿no? en, en, el en los en las diferentes comunidades autónomas y entonces también desde ese brindis que nos hace la administración de la formación profesional con lo que ha planteado Clara Sá y el director del Servicio Estatal del Público de Empleo, estaríamos encantadísimos ¿no? y os agradeceríamos establecer una agenda de, de continuidad y, y de trabajo. ¿no? Y bueno, yo sin más no me quiero extender más, quedó eh, algún tema sin eh, profundizar como es cómo podemos acceder desde las organizaciones sociales a las políticas activas de empleo. Es una contradicción que desde la oferta que sale pública para la formación ocupacional o para otros programas no se ejecute gasto, no podamos acceder ni los ayuntamientos ni las organizaciones sociales por algunas barreras que aquí no hemos tocado, ¿no? aunque el director del Servicio Público de Empleo planteó pues, la oportunidad también de, de la mejora en la gestión. Y en ese sentido, pues bueno, nuestro ofrecimiento también para los agentes sociales para seguir trabajando conjuntamente y para la administración pública. Y bueno, pues agradeceros y yo no quiero clausurar en sí porque queda mucho por hacer, pero bueno, ya por tiempo este seminario pues queda, queda cerrado ¿no? y una vez más muchas gracias por vuestra participación.